Señores, las bullas del día. Mucha información, señores. Pero qué más información. Si ayer ustedes se acuerdan que Héctor Elfay y Don Omar eran amigos, luego que eran amigos se tiraron en una guerra. Dari Yankee y Don Omar eran amigos, luego de ser amigos se tiraron. Lápiz Consciente y Toxic Crow eran amigos, ¿sabían? Y se tiraron. Pues anoche, digo ayer en la tarde, alguien eran amigos y hubo una guerra lírica que había desde, desde el domingo, cuando vino la tiradera el rapero Leonel Fernández. Y ayer con su respuesta de Danilo Medina. Ay, ay, Dios mío, ¡Qué mal! ¡Qué parado, respuesta! Eh. Si, si muchos consiguen un videito de alguna de algunos cortecitos parado, de lo que Danilo le dijo, señores. Eh, esperemos que que algunos cortecitos de, de lo que Danilo Señor Danilo lo comió Yo entiendo que Danilo se, se dio Se vio muy prepotente El presidente se vio muy prepotente Muy desesperado Para responderle a Leonel Creo que debió tomarse un tiempecito A eh, esperarlo Vamos a ver si escuchamos un chin, Un ching Una de las cositas que él dijo. ¿eh? Eh, bienvenida, a Bella, que no había entrado al principio del programa. Eh, Bella, ¿qué te pareció el, el discurso improvisado del presidente? ¿Quién ganó esta guerra lirical? Leonel Fernández o Danilo Medina. Dígame, Bella. Buenas tardes, Génesis. Buenas tardes, México. Hola, hola. Buenas tardes a toda la gente que está en sintonía con nosotros. Mira, yo pensaba, en mi opinión, que Danilo estaba mudo. mudo, no, mudo. Desde el 2012 Danilo no hablaba así ella habló... <risa> Hay que ver el poder que tiene Leonel de hacer hablar un nudo. No, porque diga, nunca, no diga eso, que, que nunca, nunca, Noel nunca de, habló de... del caso de Brecht. Nunca habló acerca del asesinato de Emily. Nunca habló, porque cabe destacar que marlin Martínez era un funcionario del PLD. Y Danilo Medina... El PRD, nunca, que era aliado del PLD. Sí, en ese momento. Y Danilo nunca, nunca dio la cara. ¿Y fue? Este, ya, ¿Esta tabla. tragedia fue algo? Habló. Ah, pues sos mudo. <risa> sí, yo, yo pensé que él era mudo. O sea, sordo y mudo. Pero cosas... por lo visto escuchó y el poder que tiene Leonel es increíble. Una de las cosas que él dijo, dije, yo lo escuché, fue cuando él dice, ¿A él le duele que yo soy mejor presidente que él. Lo estoy haciendo mejor, o sea, dijo. Lo, hace... lo estoy o sea, haciendo qué, mucho qué, mejor. Qué, qué comentario que se vio como arrogante del presidente. Señor presidente, yo creo que usted no debió caer a ese punto. Néstor, ¿pero eso se contradice? Porque ayer dijo que Danilo no, era la figura es, más importante. todos no, los programas es que que yo son, no, se graban ahí mismo. Yo no, yo no soy una persona ignorante en, admitir, en decir okay, no, no, no. Yo dije ayer, y ahora que el líder del PLD era, era, era Danilo, Danilo Medina, que Lionel fue líder. Ahora que fue, tú este No, no, era importante, pero no más que Danilo. <risa> no más que Danilo, porque míralo ahí... ¿Quiénes estaban en esa mesa? ¿Quiénes estaban ahí? El cuadro del PLD completo. Tanto así que aquí... ¿Sabe quién estaba en, ese, en, en esa actividad? Felipe Bautista. Que era la mano derecha, una de las manos derechas de Lionel. Ahora, yo lo que quiero saber algo. A Felipe Bautista no le eso conviene que, ni hablar. Ese video que, estaba, que presentamos ahí, que él dijo como los que ganaron candidatura y son de Lionel, como que si, eso, eso, eso va para ver. A ver Martínez. Porque Abe Martínez ganó candidatura y es de Lionel. Sí. O sea, va a ganar a Abe después de esa, de, de, y no, tampoco fue. Él se comité político y no fue. Él habla además que él no estaba en desacuerdo con Señora, las personas pero, que querían hacer campaña o querían ser líderes presidenciales de parte deshonesta. O sea, le está le está dejando un mensaje claro. Y pero, que apoya al, a todo el que quiera seguir en el partido de manera sincera y que quiera ganar con sinceridad. O sea, deja mucho que decir eso. ¿Sabes lo que más me preocupa del comentario? Por cierto, pues vamos a poner el WhatsApp y usted va a dirá quién ganó la primera guerra lirical entre Lionel. Y <ríe> Señores, perdón. Entre mira, Lionel, mira, antes Daniel, antes de... De Lionel y Danilo, bro, a decirle el comentario. ¿Sabe lo que creo... más me preocupó de lo que él dijo? Que él dijo que él va a ganar, aunque sea con Gonzalo. ¿Sabe cómo usted le puede dar una lectura a eso? Ustedes sabían que cuando en la tirar, yo, yo a la hora no sabían, ustedes vean que me vengan hablándome así, yo soy una persona que tiro mi paginita a la izquierda, soy profesor de ciencias sociales, de término, y en el tiempo de Trujillo, wow. no pues, para que la gente crea que yo no hablo... Para más que tengan una idea, ¿verdad? Una idea, para en el tiempo de Trujillo, cuando Trujillo era mandatario, él uh -huh. no se colocaba él como presidente. No, ponía sus su Él me dio a mí entender eso. ¿Sabe? Él dijo, ah. él como se dio el caso con él mismo, ¿sabes? en el 2012, y Leonel Fernández, no, pero que, que me... la traición la está sintiendo Leonel aquí pero por oye, eso, porque dice, sacrificó a Margarita. Como lo dice, soy yo, ¿sabes? Como que él va a ganar él, pero a través de Gonzalo. O sea que Gonzalo lo que va a hacer es, y tanto así que hasta en el mismo evento dijo, no, no hable a Gonzalo, le dijo, oye, y dijo, o sea que... A pesar que Gonzalo gane la presidencia, si Gonzalo gana la presidente, sigue siendo el mismo Danilo. O sea, sigue siendo, el, el tí, él iba a ser el títere. ser manejado. De, de Danilo Medina. Exacto. O sea, es como Trujillo manejaba a, a los presidentes. Así es que es el mensaje que él le da. Por eso yo digo que el presidente debió asesorarse un poquito mejor. Sus Oye. asesores debían decirle, el presidente, no, vamos a hacer no, un, un esto discurso. No, esto no cuenta de asesoría, un Génesis. Discurso mira mejor. qué pasa. Génesis, permiso. Eso se vio tan feo, esa manera desesperante. Que eso fue desesperante. De La Anilio, arrogancia por delante Medina, también. Medina, ¿cómo es la del otro? Medina. Medina. Medina Sánchez. gracias. Ah, sí, Sánchez. Tan feo se vio eso, como no, desesperado. ¿Se, como, se desesperó. Como con, con, con un pique interno, que tú no esto, que tú no lo otro. Ah. Como que el ser presidente aquí eh, es el que sabe, que tú te fuiste a Leonel porque soy yo el que sé. Y, este, y es un títere porque él lo dijo anoche. El que no es loco sabe que Gonzalo es un títere y Danilo Medina es que va a gobernar. Lo que ¿Sí me dio risa no? fue lo cuando él dijo. Lo que me, que me dio que risa dijo, fue también, muchachos, fue cuando él dijo que Gonzalo es un fenómeno. Sí, ¿Ustedes sí, vieron eso? Un fenómeno, un fenómeno. <risa> Ahora, yo no sé si Villalona tiene la, las imágenes, no sé si se las pasé. En el momento que, hasta gracias a la sal, fue que lo publicó en su cuenta de Instagram, Villalona. Hay personas que estaban arriba que no eran parte del comité central gente con un hijo al lado eh, gente que no tiene nada que ver con el pld que yo no sé qué hacían ahí no sé si fueron a ver el, el acto porque era una actividad solamente del comité político y el comité central y vi doña mujeres gente que no tiene nada que ver con el pld ahí arriba no sé si fue para rellenar los lo, lo, lo, lo espacios espacio, o eso, lógico. pero no entendí ese ching, no entendí ese ching. Otra cosa que también vi, cuando él dijo como que él no ayudó a Danilo en el 2012, eh, que Lionel no lo ayudó a él en el 2012. Yo creo que ahí usted estaba faltando la verdad, como dijo ella en la antigua esta mañana. Porque usted muy bien sabe que Lionel y el grupo de Lionel se tiró a la calle por él. O sea, él lo apoyó independientemente, lo apoyó. O sea, usted no puede decir que no gano, ah, que no, no me quiso apoyar. No, él lo apoyó. y Yo creo que ahí, ahí usted creo que está faltando un poquito a la, a sacrificó la verdad. sacrificó, que lo destacó Leonel, sacrificó a, a Margarita. ¿Quién ganó es round? su esposa? Porque Leonel Ay, lo hizo muy bien el discurso y Lo fue, preparó bien sí, redactado, sí, bien se tomó tranquilo. su tiempo, lo grabó muy y tranquilo. todo. La, Danilo no, Danilo lo vi, se desahogó ahí. Danilo iba ganando. ¡Primer no round, round! ¡Primer round! ¿Quién Leonel ganó? Eso fue... Sí, porque eh, Danilo se mató él mismo. Él mismo se mató a la primera round, ¿quién manera? ganó? ¿Leonel o Danilo? ¿Y usted, bella? ¿Ganó quién? Leonel. Mira, Leonel fue más profesional, se podría no, decir. Tranquilo. Políticamente con hablando. Con su pique, pero tranquilo. Con su es? pique, pero lo manejó, cosa que le faltó sí. a Danilo. Sí. Es que tú no puedes vivir. Parece un muchachito de barrio. Desesperado. Mandó, sin ofender al barrio, lógicamente. Pero que ustedes ay, saben que ay, son chisme no, de escuela lo, que lo se da. Él lo debió. No, él debió, debió. Yo para mí. Él debía responderle a Leonel porque es cierto. Sí, pero de una forma pasiva. Es, con es altura Hay cosas que Leonel dijo que eran mentiras Ahora. Le faltó la altura. para usted hacer Una respuesta presidente. a Leonel Fernández. Usted debió espera un tiempo, sus asesores debieron decirle, mire Y más aún su posición, es tenemos una llamada. llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Quién ganó What? el primer round? <ríe> Pongan sí, la buena. foto. Hola, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas. Eh, ¿De dónde nos hola. habla? Hola. De San Francisco. ¿no? Ok, dígame. Cuéntenos. ¿Quién ganó el primer round, Leonel o Danilo? sabes que me habla bonito? Danilo, recordemos que lo que le está haciendo a hoy día, fue que la hizo en el pasado a ¿eh? Sí, sí, esto tiene razón. Pero es la forma de, de los discursos. ¿Cuál de los dos discursos fue mejor? Ok, se cayó. Yo, sí. lo, yo no le estoy diciendo que lo que David lo dijo es verdad o mentira, no. hay aunque hay muchas cosas que uno sabe que están que, que media disfrazada Me dijo José luz, Pero... Es el discurso, la forma en que el presidente se vio, no era una forma correcta. Y no él lo hizo vio, acorde a su posición tampoco. Él le vio, miren, yo lo voy, como dijo José Lalo, ese hombre le dice: Mire, el discurso que usted va a decir, dígalo ahora. Y ese hombre le va a cambiar muchísimas cosas porque eso fue improvisado. Ese hombre no planificó nada. Ese hombre lo que le dio fue para hablar. Y eso fue un desahogo. Cosa. Eso no fue un discurso. No fue discurso un... cuando tú planificas y sí, traes esas no hace líneas. Bien, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo estudias. Aunque lo de Leonel puede eso ser fue un mentira. Desahogo. Aunque lo que dijo que fue de ser verdad. Pero pero parecía no más verídico porque, o sea, se tomó su claro, tiempo. Sí, lo hizo con, un, con verdad. Tiempo, lo hizo claro. con altura, como todo un profesional. Pero, más aún, creo que aquí a Danilo Medina le faltó no, la inteligencia. Y sí, debió hacerlo su asesor. La gente que lo asesora ahí. Él sí, siempre vive callado. No sé, ayer, como que no aguantó. Y, no, y un pique lo Mi amor, tú ves un globo. Él? Cuando tú le pones el helio, que tú empieza a echar aire como un loco y explota. Bueno, ¡Po! Bueno. Eso parecía Danilo, sí, un globo bueno, como. ella, el dímelo. El presidente de Genesis. I'm not the girl, she's the girl's